Señorías, eh, creemos que es fundamental que se cree esta comisión, que es una realidad, que existe una legislación que nos avala. El problema es que no se implementa, no se lleva a cabo, no se cumple. Entonces, una cosa que es fundamental es que eh, hay un, existe un compromiso, que hay un plazo que, se, que cumple el año que viene, el 2017 para que todas las administraciones públicas sean accesibles. Y no vamos a llegar, no vamos a cumplir con ese compromiso. Además, creo que a nivel parlamentario, en el Senado, por ejemplo, que, que es el espacio maravilloso, creemos que es eh, posible enfocar eh, desde esa, comusio, esa comisión cambiar ese enfoque de la discapacidad por el de derechos humanos y vamos a disfrutar trabajando en ello. Y Yo creo que va a repercutir de forma favorable a toda la ciudadanía. Muchas gracias por escucharme. Gracias, senadora Lima.